Acudió este lunes ante el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional para denunciar que fue víctima de robo, que lo despojaron de su motocicleta. Trabajo en Propagás y me presentaron dos individuos y me quitaron el motor. Yo vivo de casualidad que me tiraron un tiro, que nada más le llevaron eso. Y el uniforme de yo trabajar ¿También le un uniforme? Sí, <risa> porque lo tenía una mochila. Nada más eso, y vine a poner la denuncia esperando a ver que el motor. ¿Qué es el nombre de su hijo? Clemente Hernández. Este se suma a los múltiples asaltos ocurridos en esta ciudad de San Francisco de Macorís en los últimos días. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.